los superhéroes que todos conocemos como Spider-Man, Superman, Batman y Goku son diabólicos, pues aunque en sus respectivas caricaturas se nos explica que combaten el mal haciendo la justicia, esto no es verdad pues ellos en realidad representan la venganza, los superhéroes ficticios fueron creados para que las personas se conformaran con estos personajes en un mundo en el que es horrible, en el que los crímenes y la violencia son el principal problema de nuestro planeta, los creadores de los superhéroes son personas malas que crearon a los superhéroes para que la sociedad tenga la esperanza en que algún día existiera un ser que resolverá los problemas, además de esto los superhéroes son diabólicos por dos razones, en primer lugar nadie puede reemplazar a Jesucristo porque él es el único y verdadero superhéroe que algún día regresará a la tierra para acabar con todo el mal, además los superhéroes están basados en Jesucristo, como por ejemplo Superman se basó en Jesús y de ahí salieron todos los demás superhéroes, la razón número 2 es que los superhéroes en vez de hacer actos heroicos solo hacen blasfemias, como por ejemplo ellos aunque tienen el poder solo detienen a criminales comunes y corrientes, pero nunca detienen a los criminales que tienen mucho poder como los políticos y jerarcas, al contrario a esos hasta los defienden para que sigan haciendo el mal sin duda los superhéroes son satánicos y representan y hacen alusión a los falsos profetas que están por venir a la tierra que engañarán a muchos haciendo supuestos actos de justicia y de bondad pero en realidad serán demonios disfrazados así que también los superhéroes son una profecía de los engañadores que vendrán a nuestro mundo otra prueba que demuestra que los superhéroes son satánicos es que la gran mayoría de ellos tienen un traje rojo en referencia al color del diablo y un escudo demoníaco por ejemplo superman tiene una enorme s en el pecho que quiere decir serpiente o satanás Batman se viste como demonio, Goku está poseído por el diablo y el hombre araña siempre forma los cuernos de Satanás con sus manos. En conclusión, no dejen que sus niños vean estas caricaturas de superhéroes o se transformarán en adultos vengativos que pensarán que los malos son los buenos. ¿Les gustó el video? Denle un like.